El Centro Municipal de Zoonosis desmintió las aseveraciones de sociedades protectoras de animales, quienes aseguraron que esas instituciones no cuentan con los predios necesarios y aptos para la atención de los animales capturados. Eh, evidentemente, no, ellos nunca van a estar de acuerdo con la situación del manejo, porque esto es bastante que están complicando en todo a nivel nacional. Pero sin embargo, nosotros como Centro Municipal tenemos, por ejemplo, los materiales, los médicos, veterinarios, no actualmente contamos con cuatro veterinarios, como también contamos equipado con la parte de la alimentación, contamos con los fármacos necesarios porque allá no existe maltrato animal, ¿no? Como también evidentemente también estamos trabajando con las eh, juntamente con las juntas vecinales, ¿no? Juntas escolares, cosa que coordinadamente, aparte de eso las sociedades protectoras que están acá, si no entiendo, son de las huellitas que son de la ciudad de La Paz. Asimismo el responsable de esa institución pide a las sociedades protectoras de animales que están establecidas en el departamento de Oruro verificar los predios correspondientes y evitar que sociedades de otros departamentos viertan malos comentarios sobre sobre esta institución que se encuentra ubicada acá en la ciudad de Oruro. Tal vez se pediría que se vayan a preocupar de su municipio del departamento de La Paz... ...porque en La Paz están llegando a perder vidas humanas, están muriendo personas... ¿no? ...así ahí debía ir a cooperar, ¿no? pero yo quisiera también que se pronuncien... ...los verdaderos sociedades protectores legalmente reconocidos, ...porque tenemos acá en Oruro, son dos, dos sociedades protectores... ...por ejemplo lo que es la SPAO y lo que también es la sociedad protectora es la GUAU... ...no, ellos son legalmente reconocidos y ellos hacen inspección... ...no, vienen a través a su gnosis, como también no son los primeros... también los últimos que están viniendo, porque a diario vienen hasta eh, del Ministerio de Salud, OPCOM, donde siempre califican que sonosis estamos trabajando de la, de la mayor o mejor posible, ¿no? Entonces, tal vez yo desconozco esta situación, pero sin embargo, a ver, vamos a ver, para que nos reunamos y nos sentemos, las condiciones también, a veces yo creo que si es que habría una condición, digamos, que se puede entender, también estamos para mejorar y sentarnos, y justamente para ver esta situación. <Risa>